El gran cachondeo mundial empieza con el himno recomendado por cachondeos, el himno de la alegría. ser hermanos ven canta sueña ¡Volver!